ámate, tanto como para no volver con el hombre que pisoteó tu dignidad. No hay mejor amor que el amor propio, es algo que simplemente no tiene precio, es lo que puede sacarte de una situación muy mala, ya que podrás identificar que no te sientes a gusto, y tendrás el valor de alzar tu voz, hacer valer tus derechos, y pensar primero en ti. Tú no eres un tapete en el que las personas se paran y limpian sus zapatos, no. Tú eres arte. Tú eres valiosa. Y tú debes cuidarte a ti misma. Debes velar por tus deseos. Por tu propia felicidad. Y esto se hace teniéndote amor propio. Si no tienes amor propio, eres una persona autodestructiva porque vas a buscar el amor en donde no lo hay, buscarás sobras de atención y de cariño que no significan absolutamente nada, que no tienen ninguna clase de valor. Si no tienes amor propio, entonces no tienes nada. La clave de ser feliz es amarte, y esto implica hacer cosas que a lo mejor pueden doler, pero que sabes que son necesarias y son buenas para ti. No te quedes en un sitio donde simplemente estás haciendo... Nada, estás siendo humillada. Donde no te tratan con cariño, donde no te tratan con respeto. Nadie merece que le traten de esa manera. Definitivamente tú no te lo mereces. Está bien haber amado y darlo todo. Claro que lo está. Eso es parte de la vida, sentir con el alma, con el corazón, dedicarle tu tiempo a una persona es algo increíble. Sin embargo, sin importar cuántos buenos momentos pudiste haber creado con esa persona, o cuántos recuerdos tengas, si sufriste, si te hace sufrir, si no eres feliz, tienes todo el derecho de decirlo e irte, y no volver jamás. Una prueba de que en realidad tienes amor propio es aceptar que esa persona, que una vez parecía maravillosa, que ese hombre con quien idealizaste una vida perfecta, teniendo una casa y una familia, no era quien tú esperabas, ya que al tiempo reveló su verdadera cara, reveló su verdadero rostro, y no es uno que te haga bien, una vez que ese hombre te revela quién es en realidad. Él no va a cambiar, porque no hay forma de cambiar la esencia, no se cambia quién es, solamente se oculta, y se oculta detrás de las excelentes máscaras, pero solamente está esperando para volver a salir y hacerte sentir miserable otra vez. El amor verdadero no es esa historia que te han contado desde pequeña, en la que un príncipe azul vendrá hacia ti y de un momento a otro todo será felicidad. Esos solamente son cuentos de hadas. No, no es la verdad. La verdad es que el amor significa paciencia, respeto, apoyo, cariño, ternura y muchas otras cosas, incluyendo la tolerancia. Si tú no encuentras esto en una relación, entonces simplemente no es amor. Lamentablemente amar no es lo mismo que estar enamorada. Si estás enamorada probablemente no puedas ver las cosas con claridad. Y para ti, nada de lo que haga ese hombre estará mal. Comenzará desde pequeñas cosas que tú irás ignorando. Porque estás enamorada. Mas no porque lo amas. Esto puede suceder. Y no es nada de lo que avergonzarse. Sin embargo, es algo que tú misma puedes frenar. Abriendo los ojos y dándote cuenta de lo que en realidad te está haciendo. Amate a ti misma, tanto como para que no te atrevas a dejar tu felicidad de lado solamente por darle un gusto a tu pareja. Amate tanto como para poder cambiar tus hábitos y aceptar una nueva vida, con una nueva oportunidad que se te está dando para ser feliz por tu propia cuenta. Claro está que este cambio puede dar miedo, ya que te acostumbras a la cotidianidad de estar con una persona y no sabes cómo actuar cómo ser o cómo comportarte de una nueva manera porque quizás no lo hayas hecho nunca además de esto puede doler porque amaste si lo hiciste amaste con todo tu corazón y eso estuvo bien de eso se trata la vida pero ahora es tu momento de tomar las riendas, de tomar el control y de decidir lo que es en realidad mejor para ti. Cosas que debes hacer para amarte a ti misma El primer paso para poder amarte a ti misma es recuperar tu autoestima, la cual pudieses creer que no se ha visto afectada, pero créeme que estar dentro de una relación dañina y no hacer nada al respecto, significa que tu autoestima se ha visto muy baja últimamente. Debes de hacer las cosas por ti, por ende lo primero que harás es salir de esa relación que te atormenta, una vez que hagas eso trabajarás en tu imagen, pero no para que los demás vean que estás bien, sino para sentirte bien contigo misma. Date ciertos gustos, consiéntete, come eso que tanto te quieres comer, haz deportes, Ubica un nuevo pasatiempo, reconecta con tu familia, reconecta con tus buenas amigas, crea buenos hábitos y saludables que te puedan ayudar a mantenerte en forma, a mantenerte enfocada y que simplemente te hagan feliz. Claro está que decirlo es más fácil que hacerlo, y de hecho este es un proceso que puede durar muchas veces. Pero será un proceso en el cual te descubrirás a ti misma y crearás incluso una mejor versión de ti porque crecerás como persona cada día si de verdad intentas esto con todo tu corazón la felicidad llegará a ti antes de lo esperado y no llegará con la forma de una persona sino que lo hará como un sentimiento que albergarás muy dentro de tu corazón porque te levantarás cada día con una gran sonrisa esperando deseosa de conocer los nuevos retos que te tiene tu vida porque estás segura de lo que puedes afrontar y superar. Para saber que has llegado hasta este punto del video. Me gustaría que por favor. Abajo en los comentarios. Me dejes un emoji de una mariposa. De esa manera me agradecerás. Y me motivas a diario. A subir contenido. De este tipo. Yo soy Ricardo Niño. Y acá en BeLifers